Gracias. Yo me llamo Asma, soy de Marruecos. vine aquí en España con mi marido. Eh, bueno, yo nunca trabajé aquí, solo hice algunos trabajillos como intérprete. Eh, vivía antes en León y me mudé aquí en Málaga para estar un poco cerquita de Marruecos, de la frontera, será muy fácil para ir y venir. Y bueno, todavía no tengo trabajo. Hola, buenas tardes. Soy Asma Bakri Rubio. Soy de Marruecos, vivía en vivo en Málaga y estoy vecina de Palma-Palmilla, tengo 50 años. Muy bien. ¿Dónde, dónde vivías y cómo era ese donde vivías? Yo vivía en un pueblo bonito, pequeño, tranquilo, que es de arte, que es muy conocido, es Arcila, Asila, que, que es de la provincia de Tanger, vecinos de España. ¿Y cómo era? ¿Qué, ¿Cómo la describía? Mi vida ahí, normal, vivía normal, tranquila, con mi familia, con mi, mis padres, mis hermanos. Trabajaba antes en un centro cultural y bueno, cuando me casé tuve que venir aquí en España para vivir con mi marido, porque es la cultura. ¿Con qué edad te casaste? De 35 años. ¿Y qué es lo que habías estudiado? Estudié Derecho. ¿Derecho y trabajaste en un sitio cultural? Sí. ¿Cómo casa eso? ¿Por qué? Bueno, normal. Bueno, yo trabajé en el secretariado de este centro cultural. Y como yo estudié también Secretariado de Dirección en Marruecos, para mí no ha sido difícil. Eh, ¿Tu marido es de aquí de España o es de Marruecos? Es marroquí, pero la mayoría de su vida lo ha pasado aquí en España. Eh, antes te preguntaba, que a ver si nos queda otra vez la clase. Eh, cuando dices que eres inmigrante, la gente Suele pensar que es por otros motivos o suele dar por hecho que era porque estabas casada, por el motivo de haberte casado. Lo normal, lo normal que piensen que estoy aquí para trabajar, para buscar otra vida. Es verdad, buscar otra vida, pero con mi marido, es vivir con mi marido. ¿Crees que eso es un prejuicio? No, de nada. Normal. La la persona que que son inmigrantes y que vienen aquí, ¿La forma de llegar hasta España? ¿Crees que la gente que es de España piensa que la forma en la que llegáis se parece mucho más a la historia del compañero que tan simple como llegar en coche, como nos comentabas antes? Sí, porque la mayoría piensan que hemos llegado con patera, pero cuando se acercan y hablan y se comunican contigo ya encuentran que hay gente que no, no siempre viene por patera, que viene normal, por vuelo, por coche, normal. No todos. ¿Cómo fue tu viaje hasta Normal, Un viaje normal. <ríe> Salí de Marruecos por... Bueno, eh, fue un poco difícil porque era un agosto, al final de agosto, y todo el mundo vuelve de vacaciones. Tuve que pasar eh, la noche en, en la aduana. Y por la mañana temprano, hemos entrado al barco y hemos llegado aquí. Pero pasé casi mucho tiempo para llegar hasta León, porque es uh, un camino un poco largo. ¿Cómo fue hacerte con el día a día en España? ¿Cómo? ¿Qué retos tuviste una vez que viniste a España? Bueno, en primer día, cuando vine aquí, lo que intenté hacer homologar mi título pero esto cuesta mucho dinero en Castilla y León. No es como aquí en Andalucía, es un poco, el precio es un poco diferente. Y bueno, tuve que escribir una solicitud al Ministerio de Educación y me contestaron que tengo que pasar por la, las asignaturas que he estudiado en, mar, en Marruecos, tengo que cursarlas también aquí en España. Bueno, fui a la Universidad de León y me dijeron que cada asignatura tengo que pagar mil euros. Me extrañé muchísimo. Y con, como son 12 asignaturas, eso es un proyecto. Y ahí sí, no voy a hacerlo. No puedo. No puedo eso. Es mucho, mucho dinero. Entonces me está diciendo que tú en tu país eres graduada y aquí no pudiste llegar a hacerlo. No, no, no. ¿Por coste económico? Sí en el principio por coste económico, pero ahora hay gente que me están encorajando para hacerlo, pero ya no tengo ganas, <ríe> la verdad es esto. ¿Por qué ya no tiene ganas? Bueno, como, como últimamente estoy pasando con, un tiempo, con bueno, una experiencia un poco mala, estoy luchando para, para revivir y no puedo hacerlo. Ok. Pero vaya el gusto de, de tenerlo por lo menos en tu país ya es algo. Bueno, siguiente pregunta entonces. En el idioma, ¿sabías castellano cuando te viniste a vivir a España Sí, porque estudié en la iglesia, en Marruecos ¿En la iglesia dabais clases de castellano? Sí. Eso como van a explicarlo en plan completo, porque yo no, yo no tenía ni idea. Yo aquí en la iglesia no doy ningún tipo de idioma. No, no, en Marruecos, en las iglesias, todas las iglesias en Marruecos dan clases de, de español a los marroquíes, todas. Es normal, porque, la, bueno, sobre todo la gente del norte de Marruecos, como tenemos mucho contacto con los españoles, yo tengo muchos vecinos y al final hay unos que son conocidos que han pasado, que pasaron por... Um, Callejeros, viajeros, estos que hicieron este, esta boda de la familia García, son mis vecinos. Sí, <ríe> viven como nosotros. Y con este contacto con muchos españoles, la mayoría les encanta saber hablar el español, aunque la mayoría conoce, te pueden decir vete, hola, pero a ellos les gusta el idioma. y cuando te apuntas en la iglesia te ayudan uh, bueno, uh, a la, cost la, costura, la costura, el bordado y también el idioma. Qué maravilla, yo no... Sí, no, sí. A, me van a enseñar nada eso, vaya, en la, en la iglesia, ¿no? Ahora no, no hay ese tipo de, no, de cultura aquí en España, ¿no? Es normal en Barbecos, En Si fuiste a Tanger, eh, bueno, en Chichuán, y así todo el mundo, casi todo el mundo estudia en la iglesia. Es normal para nosotros entrar, salir, asistimos a las bodas ahí en la iglesia. Es que para nosotros una iglesia en Marruecos es normal. Vale, entonces, te vienes con 35 y... años, vienes con tu marido, sabes ya castellano. Eh... Un poco, no mucho. <risa> Un poco de castellano. Sí. Ah, ¿Cómo te acabas, de ser, de ser, ¿cómo acabas aprendiendo entonces a hablar castellano también como hablas a día de hoy? Mi marido me ayuda mucho. Y también eh, el, el telediario, escucho el telediario, veo las novelas, eh, películas estas de series y cada vez que encuentro una palabra tengo que buscarla en el diccionario. Si no tengo ganas de buscar, espero a mi marido que me lo hacen en frases y luego cuando estamos en la misa comiendo, mira Asma, ¿esto cómo puedes hacerlo? ¿Puedes hacerme una frase de tal y tal? Así aprender poco a poco. Eh, ¿Buscaste trabajo una vez que viniste a España? En el principio sí, busqué un trabajo, pero como yo busqué un tipo de trabajo que a la mayoría no les gusta ver el velo, Así no consigue encontrar el trabajo, en oficinas. Y al final, una, tuve una vecina que es muy buena, y ella quiere ap aprender el árabe. Y me dijo, ¿por qué no me das clases de árabe? Dijo, vale, empezamos. Y un día estuvimos hablando, me dijo, mira, que tengo un ejercicio en inglés, tengo que hacerlo, no puedo hacer el, la clase ahora déjalo para mañana. Dijo, vale, como yo he venido y tú tienes una clase de inglés, vamos a hacerlo juntos. Me dijo, no me digas que sabes también el inglés. Dijo, sí, sí, yo estudié en un centroamericano. Podemos hacerlo. Y empecé a explicarla y al final les daba clases de inglés y, y árabe y al mismo tiempo. <risa> y gracias a ella eh, tu, eh, tendré, tuve otros eh, niños y alumnos de bachillerato, de ESO y estudié con ellos en León. Aquí en Málaga no tengo muchos, solo marroquí, pero no son muchos. ¿Por qué te viniste de León a, a Málaga? Bueno, como a mí, mi madre era un poco enferma y tuve que pasar, bajar de vez en cuando para verla y también la madre de mi marido. Y como el trayecto es un poco largo, mama, mi marido también uh, tenía un restaurante y con la crisis ya no. el embargo y todo ya no tenemos nada. Y para, para cambiar un poco, hemos pensado, con, eh, hemos visto ofertas de, de venta aquí. Al principio no conozco el barrio, solo en internet. Hemos encontrado ofertas baratas, la verdad, baratísimas, y hemos pensado comprar una casa. Así está, seguimos en España, en nuestra casa, en vez de alquiler, y acercamos a la frontera. Y así fue. ¿Cuántos años lleva en Palma Panilla? Desde el 2015, ¿cuánto ahora? Siete años. Sí. Siete años en Paraguay. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida aquí, en el barrio en Palma Bueno, ahora normal. En el principio tuve miedo, pero ahora normal. Ya estoy acostumbrada. ¿Qué fue lo más difícil para ti a la hora de entrar a vivir en el barrio? La integración fue un poco difícil. Es que, bueno, para mí siempre, digo, cualquier persona que conozco, la primera, el prejuicio que tengo tiene que ser bueno. Todas las personas son buenas, pero luego te puedes chocar con cosas que, bueno, que te sorprenden. Y aquí en el barrio no te puedes in integrarse con todo el mundo. No se puede. Me comentabas el tema del velo, por ejemplo. ¿Crees que eso para ti ¿Es un problema a la hora de integrante? No, nunca. Entonces, como me lo comentabas antes, como un requisito. No, ¿Para encontrar trabajo? Sí. No, en encontrar trabajo, sí. Sí, por ejemplo, si buscas un trabajo en la limpieza, en, en restaurantes puedes trabajar, pero en oficinas no. No, no lo aceptan. ¿Y aquí en el barrio? ¿Qué anécdota buena, positiva, tiene con la gente o qué anécdota negativa me puedes contar? Bueno, la buena... Yo tengo ahora... Antes no tenía vecinos muy, muy buenos. No todos, la mayoría buenos, pero hay unos que tuve que cambiar mi casa con otra. Y ahora estoy tranquila con mis vecinos, son buenos. Buena gente, la verdad. Y intento, bueno, no, no tengo muchos contactos, la verdad que no tengo muchos contactos. De las la personas con las que sí tienes contacto, eh, tienes también diversidad cultural, son cada uno de un sitio distinto, son la mayoría de aquí de España, ¿cómo es? Bueno, las personas que yo conozco, hay unos eh, de Marruecos y unos españoles, nada más. Tengo una comunidad, pero en internet. Vale, <risa> bueno, eso también. Sí, porque la mayoría ahora mismo de mi comunidad es internet. Bien. Si comparamos eh, tu vida antes en tu, en tu país y ahora, ¿qué diferencias son las que más llaman la atención? Hecho a mi familia. Eso. No hay diferencia, pero he hecho mucho a mi familia. Sobre todo, la muerte de mi madre con el coronavirus fue fatal. Por eso que estoy sufriendo. Aquí eh, estás con tu marido, ¿no? Sí. ¿Y tenéis más familia que, que haya venido aquí a vivir a España o estás con más familia? No, solo yo y mi marido. ¿Y bajáis entonces con frecuencia? Sí, porque es cerquita, ya puedes bajar, aunque si sí, a un viernes, domingo, sábado y vuelves ya no pasa nada. ¿Cómo es? ¿Cuándo vas? Muy alegre, contentísima. Sí, <risa> Lo mismo que me comentaba Odiane sobre la comida, ¿coincides con ella en eso? El sí, normal, pero yo en mi casa como comida marroquí, <risa> tengo un canal de, de comida. <risa> ya puedes encontrar la gastronomía marroquí ahí, todo, todo lo que quieras. ¿Y cómo es hacerse la típica comida marroquí aquí en España? ¿Tienen los mismos ingredientes, la comida, la materia prima? ¿Es la misma la que compras para sí, hacerlo? Sí, sí, hay todo aquí, todo lo que quieras. ¿Y los sabores quedan igual? Sí, igual, porque las mismas especias, todo se vende aquí. Puede ser que antes no hay, pero ahora hay todo. Hay cosas marroquí, cosas de Colombia, cosas de Perú, porque ahora ya hay cosas de verdad que puedes encontrar. ¿Qué ayudas consideras que has tenido aquí en Palma Palmilla, a quien conoces en tu día a día que, que creas que son una aportación o una ayuda? Contesto. Bueno, la única ayuda que encontré en Palma Palmía es con Onda Color, Inaim y mi trabajadora social. Háblame un poco de ella, ¿por qué tu trabajadora social? Bueno, con el problema del alquiler de mi casa, como yo estuve fuera de mi casa por bueno, hemos alquilado la casa porque mi marido tuvo una multa que tenemos que pagar y no tenemos dinero. La solución es alquilar la casa y de vez en cuando bajamos a Marruecos y subimos hasta que pagamos la multa y volvemos a nuestra casa. Y el contrato fue para un año nada más. Pero el señor que se quedó en casa dos años más sin pagar, solo nos pagó dos meses nada más. Y el peor que el contrato era por, con eh, el, el precio con luz y agua y comunidad. Bueno, como estuvimos en la calle, no hay nada que hacer. Tuvimos que alquilar una habitación, yo y mi marido. Él trabaja para conseguir dinero, para pagar el alquiler, para comer, para pagar luz y agua de este señor. Y, bueno, no podemos uh, aguantar todo. Y al final tuve que, yo también tuve que dormir en el coche de yo y mi marido, porque llegamos a un, una hora que no tenemos ningún dinero, nada. Bueno, la trabajadora social nos ayudó mucho en estas cosas, la verdad. Y sobre todo cuando entramos en casa, para comprar los muebles porque este señor nos, nos ha robado todo, todo, todo, todo, todo lo que había en casa no nos ha dejado nada y tuvimos que empezar de cero, el peor es marroquí, esto me duele mucho y tiene una pensión, es discapacitado normal, que le están ayudando no como nosotros. Yo no tengo niños para que me ayuden o me dicen que tú... podemos ayudarte. Nadie te puede ayudar. A él, sí. Pero... bueno, el problema la tuve con la ley, no con la gente. Eso es la verdad. ¿Y la, y la trabajadora social en este caso, entonces, os acompañó durante todo el proceso? La primera, la primera trabajadora social, no. No nos ayudó nada y no sé por qué. Ni siquiera escribo, como se dice esto? Ni nuestro nombre, ni nos apuntó, ni nada. Lo único que hizo, que puede ser al, un albergue o vete a Naim. Pero Naim nos ayudó muchísimo y gracias a Yolanda, la agradezco muchísimo. Era muy, muy, muy, muy buena. Ella es agrario son gente muy buena, nos ayudó muchísimo. Y cuando vino la trabajadora social, la nueva, la agradezco desde aquí, Patricia, nos ayudó mucho. Y también ella escribió un um, formulario que, describiendo lo que estamos pasando, y lo presentó al juzgado, para que nos ayuden para entrar en nuestra casa. Y respecto a Anaín o a Onda Color, que, ¿cómo has encontrado ahí también una ayuda para, para estar aquí en el barrio? ¿O qué es lo que crees que te ofrece para que tú la consideres como una ayuda? Bueno, eso de la, la información que nos dan de, de un tiempo a otro. Bueno, yo lo que espero que la gente de nuestro barrio, que se cambia un poco, porque es un barrio bonito, tiene todo bonito, tiene jardines, tiene parques para que los niños jueguen. Y espero que intentan cambiar y informarse un poco para, para adaptarse o desarrollar un poco.